voy a comentar en, en dos palabras el, el proyecto eh, que, bueno el proyecto ha sido además técnicamente un proyecto de estos del, del plan del Ministerio de, de Investigación Fundamental orientada. no orientada, no tiene ningún eh, ministerio especial el origen eh, fue un poco casual ¿no? hace 10 años en un seminario era un seminario sobre la relación entre la teoría de la evolución el darwinismo y las, y las ciencias sociales eh, que es algo que tiene que tiene que ver con con los asuntos que estamos discutiendo aquí pero no mucho ¿no? pero a a raíz de ese seminario y de los problemas, pues eh, apareció la, la idea conjunta con un, con un colega de la Universidad de París 1 que, que estaba más o menos, un especialista en, en historia social de la tecnología, que estaba en, en contacto con las redes de crecimiento en Francia, de, de elaborar un proyecto de investigación sobre, lo que comentaba esta mañana, las transiciones a sociedades post carbono eh, sobre una base que se puede resumir muy rápidamente, ¿no? Una transición de este tipo es con toda probabilidad una, un, una transición de civilización eh, y, por tanto, la, las formas en las que en las que está siendo presentado, eh, eh, por ejemplo, en los, en los marcos habituales de, en el terreno científico de los programas europeos, por ejemplo, en el terreno político de las conferencias internacionales, como una transición eh, que puede llevarse a cabo por medios fundamentalmente tecnológicos y político-económicos sin cambios fundamentales de la forma de vida. Es una idea poco realista es sumamente improbable que sea así, por decirlo suavemente, pero pues puedo decir no tan suavemente, es imposible que sea así, si es un cambio de, de civilización y es casi seguro que es un cambio de civilización porque precisamente eh, las modificaciones de la matriz eh, energética básica han definido las civilizaciones existentes hasta ahora en, en la historia de la humanidad. ¿no? Al, al control del fuego las civilizaciones agrarias y la utilización de combustibles fósiles, la máquina de vapor y el carbón, la civilización industrial. Entonces, salir de los combustibles fósiles y pasar a otra cosa, sea la que sea, es con toda probabilidad un cambio de civilización, y si es un cambio de civilización no puede ser de ninguna manera un asunto solo tecnológico, político, económico, sino también sociológico, cultural, antropológico, etcétera. bueno, todo... Esta era la, la, la idea básica, naturalmente definida así, la cosa es tan gorda que lo que hemos hecho hasta ahora no son ni los primeros pasos, es bueno, empezar a, a, a explorar y a plantear cosas desde eh, esa perspectiva. Y por lo tanto... Mm, eh, plantear conclusiones o resultados más allá de lo, que, de lo que he contado esta mañana de estas cuestiones eh, concretas de, de, de buscar información sobre aspectos de la cuestión intentar analizarla es eh, por lo menos prematuro seguramente algo más que prematuro pero quería comentar un, un, un par de cosas eh, uno de los de los, de los temas es que eh, se va acumulando mucha información que apunta a que esa transición civilizatoria se produzca eh, bajo la forma de lo que se ha de llamar un colapso y por lo tanto eh, esto plantea eh, la cuestión de intentar construir una, una noción eh, sociológica y antropológica de colapso que sea practicable o aceptable. Esto es más eh, difícil de lo que parece. Todo el mundo sabe lo que es un colapso. Eh, eh, bueno Lo que le pasa, por ejemplo, a alguien a quien le da un ataque al corazón y... Eh, eh, es decir, una, una desorganización brusca, rápida y radical de un, de un sistema. ¿no? Eh, aplicado a situaciones históricas, eh, bueno, se puede hablar de, de colapsos de, de civilizaciones o de sociedades eh, para describir procesos de descomposición de desorganización o decadencia que pueden ser más o menos eh, radicales y súbitos y que en la presentación o la reconstrucción historiográfica tienden a ser presentados de esta manera por ejemplo el colapso del imperio romano de occidente Claro, bueno, en realidad según cómo lo mires duró unos cuantos siglos y, el problema es que la, la noción de colapso aplicada a, a, como categoría eh, sociohistórica es mm, bastante difícil. El comentario que quería hacer, por, por limitarme al, al tiempo, que supongo serán 10 minutos o un cuarto de hora en una mesa redonda, es que en, en, el, en nuestro contexto, en el, en el contexto de la discusión de... Eh, sobre el, el riesgo o la posibilidad de una salida más o menos catastrófica de la civilización industrial o al menos de su fase histórica de expansión o de crecimiento eh, está imponiéndose en una interpretación de colapso debida fundamentalmente a un historiador norteamericano que se llama Joseph Tainter, que es un, un autor interesante, pero bueno, en el fondo... Eh, la, la, la, la narración de Trentes es que el colapso se produce cuando una, una eh, sociedad... Eh, Las sociedades resuelven los problemas aumentando la complejidad hasta que llega un momento que la complejidad es excesiva y como no pueden seguir resolviéndolos de esta manera, se simplifican de una manera más o menos rápida. Esto, desde el punto de vista sociológico, es funcionalismo, es Spencer, en realidad. Es la idea de que la evolución social o el cambio social es un paso... Eh, de, la, de la homogeneidad desordenada la heterogeneidad ordenada ¿no? de la complejidad es un incremento de la complejidad y que el desarrollo de la civilización es precisamente un, una línea continua de, de incremento de la complejidad entonces coges eso y cuando se se interrumpe bueno, tienes un colapso pero es un esquema funcionalista positivista eh, clásico del de 30. Y, y, y claro, el, el problema es que de la misma manera que el, el, el funcionalismo sociológico ha tenido históricamente muchos problemas para entender el conflicto y, y el cambio, al funcionalismo sociológico aplicado a la crisis ecológica tiene también muchos problemas para entender los conflictos y los cambios, ni siquiera para imaginarlos, que necesariamente van a ir asociados a un proceso de este tipo. Y yo creo que esto se puede ilustrar, es lo que estoy, la última cosa que estoy intentando hacer, eh, por una referencia a los, a, a, los, a los modelos de cuestión de, de discusión de estas cosas que, que están en la, en la tradición de la, de la teoría ecológica o ecológica social. Okay. Estoy... Eh, y tratando de hacer una cosa sobre sobre qué y y la Nostrum presentándolos como complementarios y no como contradictorios que es la forma la forma habitual. El problema no, no quiero plantearlo en términos teóricos. El problema de la escasez de recursos es radicalmente diferente. Si sí, eh, eh, esa escasez es solo relativa, así es absoluta por por decirlo de alguna manera. Y por lo tanto eh, el problema es si se introduce un sistema de gestión, sea el que sea, para regular la, esa escasez o para evitar la, la tragedia de, de los bienes públicos, decía Jardín. Eh, entonces, los efectos de, de la introducción de ese sistema de regulación, sea el que sea, capitalista, socialista, comunitarista o comunal, o, eh, eh, son diferentes eh, ...según cuál sea la situación de hecho en términos de, de, de la escasez. Si llegan a tiempo, entonces pueden producir una, una gestión más o menos razonable... ...que haga que el sistema sea sostenible, que se dice ahora más sostenible. Si es demasiado tarde, entonces el resultado es un desastre generalizado... La, la diferencia entre unas formas de colapso y otras, en este caso, visto desde esta perspectiva, es radical. No, no es solo el problema de, de, la, de la dosis de simplificación que se deriva del, del esquema funcionalista, sino una, una polaridad de posibilidades mucho más, eh, mucho más grande. ¿no? Y bueno eh, Estamos en ese punto. Y... Y lo dejo aquí, pero lo dejo aquí para hacer una, una referencia a un, a, a un problema histórico. Hay eh, desde siempre, yo creo que eso está documentado por los historiadores desde la revolución inglesa por lo menos, pero, pero seguro que es eh, anterior, eh, una respuesta popular, por decirlo así, a, los, a las situaciones de escasez, que es lo que Thompson llamaba la economía moral de la multitud. Si escasez se buscan a los responsables, a los acaparadores, especuladores, se les corta el cuello y luego se, se, se amontona eh, los recursos y se reparten, lo decían los de la comuna. ¿no? Eh, hay problema de alimentos, no, eso es un problema pero de los, los, los que acaparan los alimentos para especular con ellos, entonces se les quitan los alimentos, se ponen en un depósito común y que cada cual tome lo que necesita. Esta es una solución... Estoy simplificándola, puede, puede funcionar razonablemente bien si hay alimentos suficientes para todos, con muchos problemas de lo que significa cada cual tome lo que necesita, etcétera. Bueno, pero pues, eh, eh, si hay suficiente para todos, pero en cambio si no hay suficiente para todos, conduce al, a, a que todo el mundo muera de hambre. Esta es la, la diferencia entre... entre eh, la, la, la tragedia de los bienes de, de los bienes públicos en un momento o en otro, en el, en el tiempo y entonces bueno, la, la idea es que la discusión sobre la salida vía colapso de, de la situación actual sería más interesante para gente digamos preocupada o interesada por los conflictos y cosas de este tipo desde esta perspectiva que no desde la perspectiva 80 pero bueno, lo dejo aquí no, no sé si esto es demasiado demasiado cosa nuestra